Venimos trabajando realmente muy bien a través de distintos convenios que hemos firmado oportunamente. Este específicamente se refiere a la compra de equipos digamos, de última generación para hacer un monitoreo de la calidad de aire de la provincia, para lo cual bueno, eh, hemos acordado eh, eh, hacer la compra a través de la VT de, de, de la Universidad. Esto previamente ha sido gestionado en la Secretaría de Ambiente de Nación, la que ha depositado los fondos y bueno, y en estos momentos. Con este convenio que hemos firmado en este, en este instante, vamos a hacer la gestión para transferir esos fondos nacionales directamente a la facultad para que se pueda encargar de comprar los equipos. Una vez que los equipos eh, lleguen al país, hay otro otro trabajo también de relevancia, que es la instalación de los equipos, y a su vez, después el procesamiento de, de los datos que, que estos van a generar. Eh, la idea es comprar cuatro equipos de monitoreo de calidad de aire continuos, que van a estar instalados, dos en la ciudad de Gualeguaychú, uno aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay y otro en la ciudad de Paraná. Los que van a estar en las ciudades tenemos eh, una idea de ponerlos en, justamente en las instalaciones de, la, de las distintas facultades que posee la universidad para que puedan tener una continuidad no solamente del monitoreo sino también tener eh, un control sobre el estado de los equipos. A su vez hay un equipo móvil y un equipo de calibración que son necesarios para que, que los equipos funcionen bien. La firma de este convenio específico que representa para nosotros eh, un compromiso del punto de vista administrativo en primer lugar, pero después eh, un trabajo técnico en conjunto, con personal de la universidad, docentes, investigadores, con personal técnico de la Secretaría. En, en una primera etapa el equipamiento se instalará en la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú y en la Facultad de Ciencias de Salud en Concesión del Uruguay. También está previsto eh, en Paraná, instalar un equipo de estas mismas características, o sea que vamos a ir cumplimentando por etapas, de acuerdo a un programa que elaboró la Secretaría, y creemos que es relevante para la provincia, sobre todo a mediano plazo, eh, fortalecer todos los programas de control ambiental. Y hemos tenido un respaldo eh, en, en la universidad importante, digamos con un criterio también, desde el organismo provincial, de primero apostar a las universidades locales, también hemos hecho un correlato de actividades con la UTN, acá con la Facultad Regional de Concesión del Uruguay, siempre buscando eh, fortalecer, digamos, los actores locales y si en la provincia no hay, bueno, habrá que buscar en otros lugares, pero siempre primero ver con qué contamos y tenemos la suerte que aquí en Concesión del Uruguay, bueno, tenemos eh, distintas universidades que nos han dado servicios de calidad.